había que tener apretado? No me acuerdo más yo No, ah, no. ¿Filmó o no? Sí, sí, está filmando Total, fuego le acá Pescado muy, muy combativo Muy combativo, está picando más o menos a 70, 80, 90 centímetros Tenemos abrazoladas reguladas a esa profundidad Porque, bueno, con el tema del frío se ha ido un poquito más abajo el pique Pero realmente unos pescados espectaculares Seguimos a ver, ahí. Todo pescado parejo, y sigue la buena pesca. Laguna casi planchada, muy poquito viento, pero el pique permanente, permanente. Doblete, vamos con un doblete Marcelito. Mira, qué pescado. Uno acá. Vamos a meterlo adentro rápido. Ya levantamos el otro y mostramos. Mira, espera, eh. Ya acá arriba. Ahora levanto, ahora levanto el otro para que lo vean. ya mirá que doblete Espectacular, espectacular Así está la laguna de la picasa en estos momentos, muchachos Mucho, mucho pique Y vean el agua como está, totalmente planchada Y sigue picando, sigue picando Así que para recomendar, la picasa con los servicios de Hernán Fiorentini Y su staff de guía, se quiere Bacheto Cachete Ansaldi y Perico Barrio Nuevo ¿eh? Excursiones de pesca embarcado De Hernán Fiorentini